Hola amigos y suscriptores del canal y bienvenidos a un nuevo video de Orion Tech El canal que te trae toda la información que necesitas y cuando la necesitas En esta ocasión vengo a traerles un nuevo tutorial El tutorial de hoy trae un programa bastante interesante El cual es el Photoshop Portable Este programa les va a ayudar cuando ustedes quieran hacer sus miniaturas de videos para YouTube y también a los amantes de la fotografía les va a encantar este nuevo programa Ya que trae todos los componentes que trae la versión original del Photoshop normal Solo que este está en su versión portable Lo cual le hace mucho más liviano y cómodo para su uso ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón Así que como el tutorial de hoy es bien corto Vamos con la introducción y empecemos con el video Bien, y lo que en este momento será sencillamente seguir los pasos que generalmente hacemos Lo típico Vamos al link que eh, a ustedes se los voy a dejar en la página de Mega Abrimos este vínculo Inmediatamente tenemos el vínculo abierto Ya nos envía directamente a nuestra página de Mega Entonces para hacerlo mucho más fácil desde nuestro computador Sencillamente lo que tendremos que hacer es darle a este cotejito este cotejito nos pide que utilicemos la aplicación de escritorio para poder tenerlo mucho más rápido en nuestro equipo. Pero lo podemos hacer desde el navegador. En este caso lo voy a hacer desde el navegador para que ustedes puedan notar cómo se puede hacer fácilmente con el navegador. Le damos sencillamente a descargar y empieza la descarga del archivo. Lo que hace directamente Mega es que descarga... La información primero en sus servidores para luego instalarlo directamente en tu computadora de manera rápida y eficiente. Lo que hará que tú tomes mucho menos tiempo. Dependiendo de la velocidad de tu internet, podrás descargarlo en un par de minutos. Yo en mi caso voy a pausar la transferencia porque ya pues obviamente ya lo tengo en mi equipo pero ustedes esperarían a que se les descargue. Luego se les va a descargar en el navegador y esperan a que se les descargue. No toma ni siquiera un minuto. Así que ya luego de tener este paso hecho. Nos vamos acá a nuestro lugar donde tenemos pues configurado nuestro archivo para que se descargue. Y le damos clic derecho y extraer aquí. Muy bien, en caso de que no tengamos nuestro programa para el WinRAR para poder extraer el Photoshop portable, lo que haremos sencillamente es ir a nuestro navegador, buscar en Google y escribir WinRAR este es el programa que nos permite extraer el archivo del Adobe Photoshop Portable y que nos permitirá entonces poder acceder al programa directamente lo que haremos sencillamente sería descargarlo dándole al dándole clic a este icono azul que se ve acá el que se ve bien brillante entonces le damos a guardar archivo y empezará a descargarse, entonces, en caso de que tengan Google Chrome se va a descargar por aquí, en el caso de que utilizo Mozilla porque consume menos RAM, sencillamente lo tengo por acá. Entonces, abrimos el archivo del WinRAR, le damos a instalar, e inmediatamente se instale, le damos a OK, no le voy a dar a, a, a instalar porque ya lo tengo. Entonces, sencillamente nuestro programa de WinRAR estará totalmente instalado en nuestro equipo y podremos acceder a nuestro photoshop portable y extraer una vez ya que el archivo sencillamente se extrajo nosotros le damos doble clic y entonces ya podremos darle uso a nuestro programa del photoshop portable es totalmente fácil sencillo yo les aseguro que ustedes lo van a disfrutar para probar que el programa realmente funciona vamos a abrirlo verdad se nos va a mostrar Toda esta ventana, esta ventana sencillamente nos pide en qué idioma queremos abrirlo La sección de arriba nos da el idioma español, tanto español España como español México En mi caso yo voy a abrir español España Que okay, ahí entonces ya no, nos muestra una ventana donde nosotros entonces podemos ver que está cargando nuestro programa Y que se ha empezado a ejecutar Ya inmediatamente el programa de Adobe Photoshop está abierto ya podemos hacer lo que nosotros queramos Podemos abrir nuestra imagen y poderla editar Podemos sacarle provecho a todo este programa Y yo sé que ustedes le van a sacar el máximo provecho Muy bien señores, este ha sido todo el video por el día de hoy Sé que ha sido un poco corto Pero yo espero que ustedes lo hayan disfrutado bastante Y que este tutorial les haya servido No olviden apoyarnos con un like Dejando sus comentarios Ya sean buenos o malos Lo no hemos estado leyendo todos Así que no se olviden por favor de suscribirse, dejar su like y su comentario Y así podrán seguir viendo nuestros videos Y disfrutando nuestro contenido Así que ya saben, futuro es ahora